Thank mm -hmm. you. día extraordinario hemos tenido de, de celebración... ...del patrimonio regional... ...y con mucha participación de la, de la comunidad... Eh, ...inicialmente Chilota en la, en la mañana... ...y después toda la, la familia se acercó a los distintos lugares... ...dispuestos para esta celebración... ...y es un deleite de verdad de ver cómo especialmente... ...los niños han disfrutado, se han acercado... ...y van cultivando y haciendo suyo... ...el patrimonio que nos pertenece a todos". O sea que... La lancha ahí en el cruce se puso mala la marea, le fue de pena. Po. Y encima se coneluche y se demoró un montón en el cruce. Y... Es bonito porque uno como que recuerda aquellos tiempos, porque yo pasé, esto lo que se, se mostró, lo pasé. De niño y de joven. Así que como que vuelven los recuerdos. La idea de, de celebrar este día es preservar la cultura que se nos ha dado desde desde el inicio de nuestra historia como, como región, el descubrimiento del estrecho, la toma de posesión por parte de Chile, la, la colonización los motines, todo eso es parte de nuestra historia y eso es importante eh, conservarlo y, y darlo a conocer a las generaciones más nuevas. En especial un saludo a la comunidad chilota que nos atendió estupendamente bien celebrando toda, toda, todo el acervo cultural que ellos trajeron de Chiloé y que lo han puesto y han permeado enormemente en la identidad de Magallanes y Antártica chilena.